Amparo Pérez Bogado, que la rompe jugando al ajedrez, va a estar eh, presentándose en el Campeonato Argentino de Ajedrez en la Universidad de La Punta, en San Luis. Vamos a hablar, ¿con quién hablamos primero? Con el papá, ¿no? Ya está Alberto, ya está Alberto Pérez con nosotros. Imagínate que la llamamos directo a la nena, me muero. <ríe> ya está con nosotros Alberto Pérez Bogado, que es el papá de Amparo. Hola Alberto, buen día. Carlos te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Nos reíamos, digo, pues la llamamos directo a Amparo y nos, mu nos morimos nosotros. Che, ¿cómo la llama Amparo si antes que llamar al papá? Eh... Sí. <ríe> bueno, ahí se viene una nueva etapa, se viene un, una, una nueva consigna con, con, con Amparo, que va a estar jugando en los que Primero contame cómo, cómo están arrancando el año ustedes. Eh, bien, este año eh, trabajando mucho en el club, eh, yendo a los torneos locales que por suerte ha habido varios aquí en Tucumán, en Famayá, en San Miguel, en Las Tenias. Sí. Eh, ahora eh, se está entrenando para, en, para el torneo nacional que se hace en San Luis. Este torneo que se hace en la Universidad de La Punta. Exactamente, Exactamente. el torneo de la Universidad de La Punta, que San Luis ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, en, en, en lo que es ajedrez, de 300 mm. personas que jugaban en toda la población, Ahora juegan el, casi el total de la gente, claro. todos los chicos, en todas las escuelas. Porque se ha hecho una inversión, han entendido que, que el ajedrez trae muchos beneficios. Uh -huh. No solamente en el aspecto de, de, de la inteligencia, sino en los aspectos sociales, en en, en todo, en todos los aspectos, la verdad. Alberto, conté, contémonos a la gente que por ahí recién conoce esta historia de, de Amparo. Amparo, ¿cuántos años tiene hoy? Amparo tiene ocho años, ocho años y cumple ahora en abril, sí. eh, cumple sus nueve, sus nueve años, el 4 de abril. ¿Desde cuándo...? Y por eso pasa de categoría ahora. Ah, de categoría a jugar ya. con eh, en el sub-10, que son niños que tienen hasta un año más que ella. Este, lo que lo que significa que va a competir con personas que tienen más de, de un año de entreno. Claro. Y le sacan ventaja. Es un año duro. Bien. Se dice el año malo en ajedrez. Claro. El año que viene va a seguir en el sub y pero ya va a estar bastante equiparado. Claro, claro, claro, claro. Y, y contale a la gente, eh, Alberto, ¿desde qué edad empieza Amparo con el ajedrez? Bueno, Amparo ha empezado a los seis años, Quiero... eh, y, pero hay chicos que empiezan un poquito antes. Sí. Eh, ha empezado eh, a mover las piezas, eh, a armar, ha aprendido jugadas... Eh, aprendido aperturas, eh, medio juego, defensas. Yeah. Y eh, después ha empezado. Y bueno, ese es un signo característico de ese: que cuando le gusta algo, uh -huh. empieza a investigar, a investigar, a investigar hasta lo último. Uh -huh. Y hoy, con el adelanto de la tecnología, YouTube, redes, eh, si vos pones ajedrez, tienes un mundo de información. Claro. Entonces, eso la ha beneficiado. Eh, bastante. Uh -huh. eh, Empezamos con los seis años y no ha parado. ¿Qué, qué... Me gusta, sigue tomando clases. Sí, y bueno, ha empezado eh, a los siete a, a, a participar en torneos locales. Después, el año pasado, a los ocho años, hemos empezado a llevar a otras provincias. Ha tenido buenos resultados, saliendo en primer lugar a las instancias interprovinciales a las que íbamos. En julio hemos tenido la oportunidad de llevarla al campeonato argentino, donde ha logrado un segundo puesto, uh -huh. eh, como destacado. Entonces, eh, ostenta el título de, el título de subcampeón argentina. Eh, después la han invitado de la Federación Argentina para participar como jugador oficial en Paraguay el año pasado, en diciembre. Mira. Así que hemos tenido la oportunidad también de que tenga esas instancias internacionales, uh -huh. ha salido cuarta en un torneo Blitz, eh, se ha posicionado como las mejores 12 de Sudamérica, así que la, la experiencia ha sido muy buena uh -huh. y la ha entusiasmado mucho más. Y me imagino que sí, Alberto. Pero y... bueno, todos estos niveles competitivos eh, tienen un, un valor bastante elevado, las instancias nacionales e internacionales, implica, implica gasto de alojamiento, gastos de viaje, las inscripciones son más caras, uh -huh. muchas veces son en dólares. Entonces tiene un trabajo también de que por ahí desgasta económicamente a, a cualquier familia, ¿no? Y Alberto, ¿y cómo están haciendo para poder eh, sobrellevar todas las competencias? Mira, este, por ejemplo, eh, para diciembre, eh, yo soy una persona bastante agradecida, eh, gracias a los medios y... Y el gobierno nos ha ayudado con aproximadamente la mitad de los gastos del viaje. Sí. Entonces se ha podido hacer gracias a eso. Pero el principal aporte viene siempre de los familiares, de los padres, uh -huh. de los amigos. Hemos hecho FIFA, hemos hecho el, el cafecito, que es una aplicación sí. también para recaudar fondos. Eh, y bueno, hemos tenido una buena respuesta de, de la sociedad en sí. Uh -huh. Así que... Y bueno y nosotros trabajando el doble, el padre de la madre, trabajando el doble o el triple también. Claro, claro, me imagino así que es que, un esfuerzo. Y vamos, ahora, sí. ahora nos vamos, como todos los viajes, eh, gasoleros, pero por ahí lamentablemente uno se cansa de, de, de, de hacer cada tres meses todo este movimiento y molestar mm. a la gente y todo, así que directamente este año, este año no hemos... No me has hecho ninguna de esas cosas. Mm. Bueno, pero hay que molestar. Es más, es... Te, digo, te digo, Alberto, hay que seguir molestando porque el, el futuro que tiene Amparo es, es no tiene techo. Entonces, eh, uno, uno, eh, cuando, bueno. uno, uno cuando ve, eh, la ve Amparo, su juego a sus ocho años, las competencias, el futuro que hay. Eh, yo entiendo el esfuerzo, porque debe ser un esfuerzo doble el que haces, el que haces vos, tu, tu señora también, por, para que ella no, ella pueda sí. participar. Es momento de, de que algún sponsor que por ahí nos esté escuchando, que le, le interese acompañar el ajedrez infantil también. Acá está Amparo, sí. que, que va a ser una representante de nuestra provincia de Tucumán, que ya lo es, y que ha viajado, y que va a seguir eh, hacia ese camino. Ojalá que también aparezcan ahí el Estado, que pueda acompañarte, para que a Amparo no le falte nada, que pueda seguir entrenando... Eh, y que no, que no te quedes sin vida, porque también ahí, económicamente eh, hay que acompañarla, así que bueno, ese es otro de los esfuerzos que hay que hacer para para ayudarte. Sí, si, si hay alguien que nos sí. está escuchando, a ver, la gente que está al otro lado, ¿quiere colaborar con vos? La manera que tiene, ¿cómo es? Bien, este te paso mi número de teléfono, y es 381-442-6811. Eh, o también puedes buscarme en redes sociales como Alberto Pérez Bogado, sí. o también en el Facebook de Amparo, Amparo Pérez Bogado, y se pueden comunicar. 38, eh, 381, la... para 381-442-6811. Así es, Ahí exactamente. Está. Ahí para poder charlar con, con vos, que puedan eh, darte una manito. Hay muchas empresas que nos están escuchando, hay muchos eh, políticos que nos están escuchando, mucha gente del otro lado que dice, yo quisiera eh, poder eh, ayudarla y ser un sponsor de amparo. Así que ojalá eh, se puedan comunicar Bienito. con vos. 381 442 6811. Bien. Y también avisarle, bueno, a la, mandarle un mensaje a la sociedad que, mientras la podamos eh, llevar y seguir participando, lo va a ir haciendo, sí. eh, y que solamente, no es solamente Amparo la, la única que por ahí tiene buenas condiciones. En uh -huh. Tucumán hay un semillero muy grande de personas, eh, de, de chicos, de chicas, eh, que tienen eh, mucho... Son un muy buen proyecto. Sí. Es un sí. semillero muy grande, tiene muchas cualidades, son muy buenos jugando, pero muchas veces no... No tienen las eh, condiciones económicas de poder participar. Claro. Eh, pero hay mucho juegos de ajedrez y a los que no juegan, les recomiendo que los lleven a, a escuelas de ajedrez a los hijos o que jueguen en la casa. Uh -huh. Porque mientras más juguemos va a ser mejor para el ajedrez de, de Tucumán. tal cual. A mí me encantaría ver a los chicos jugando en las veredas al ajedrez, uh -huh. como se hacía antes. Ahora sí. uno puede pensar que es una locura, pero... Cuando vos le dices a los padres que una hora en el tablero es una hora menos en, en, en el celular o en una pantalla, inmediatamente los ponen a, a jugar más cuando se entera de los beneficios. Claro, ¿sí? claro. Ayuda mucho la mentalidad. Que... ¿Y, ¿Y Amparo qué dice? ¿Está por ahí, Amparo? Aquí está. A ver, Después, vamos, vamos a... feliz siempre. Siempre feliz, Dale. Amparo. Ahí lo vamos Dale. a saludar a Amparo. Gracias, Albert. Eh, Amparo Pérez, abogado, que está con nosotros, ajedrecista de ocho años, Representa a nuestra provincia, se va a competir a San Luis. Eh, ¿Qué desayuna una campeona? Amparo, ¿cómo estás? Buen día. O hola, hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué... Escucha, ¿qué desayuna una campeona, Amparo? ¿Cuál qué es el desayuno de Amparo? Nada, hoy, hoy tuve que desayunar un té con un, un poco, con pan y... Sí y unos galletas. Una vida normal, ¿viste? porque hay gente que dice, no, es una campeona, debe entrenar y tomar 20 litros de agua por día. No, pará. Pará, también es una es una criatura de 8 años. Amparo, ¿y tenés ganas ya de ir a San Luis? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo que, ¿Qué te parece? Eh, sí, me, eh, me encanta viajar uh -huh. eh, para otros lugares que, por ejemplo, no conozco, San Luis sí. no conozco. Y bueno, sí, me estoy entrenando para poder ir con profesores y, y también estoy entrenando por por la computadora y uh -huh. bueno, algunas páginas estoy leyendo de un libro y y también me, me gusta ver videos de ajedrez bueno. eh, por YouTube. Escucha, Amparo, ¿y tenés ganas de volver a la escuela porque tiene que comenzar la escuela? la escuela dentro de poco Sí. bien también justo toca en San Luis en febrero Sí. y encima ahora me mandaron tarea porque en no. nuestra escuela mandan tarea en las vacaciones No y tenés que hacer todo bueno vas a estar sí. vas a estar representando a Tucumán en este caso va a ser en este campeonato argentino de ajedrez del 17 al 21 de febrero en la Universidad de La Punta en San Luis Ahí te vas a medir sí. de nuevo. Siempre es, es una aventura cuando vas y te toca que un competidor, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién querés que, que, que sea? ¿Un chico o una chica? ¿Qué? ¿Qué? El, no dije, no, con, ¿Con el que vas a competir? Sabes vos con quién vas a competir o no? No tenés idea con quién competís. Sí, esta vez me voy a animar a competir con los chicos. Con chicos. Que... Porque, y con chicos y chicas, porque sí. en el absoluto juegan chicos y chicas. En cambio, la vez pasada juegan femenino mm, solo en solamente para mujeres. Mirá vos. Bueno, y acá en esta ocasión pueden jugar chicas y chicos. Sí. Bien. ¿Y cómo, con quién te va mejor? ¿Con quién te sentís mejor jugando? No, con los dos me siento jugando muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí. No tengo problemas. Bien, me alegra eso, me, no, nos pone muy contentos. Eh, todo lo que te está pasando. Eh, me contó papá que fuiste a Paraguay también. Sí, sí, fui a Paraguay, fue lindo. Uh hubo Mucho calor también, mm, Dios. Eh. Qué calor. Pero sí había, en el salón donde jugábamos, uh -huh. eh, había aire acondicionado. Menos mal, menos mal. Así se hacía más liviano poder jugar. ¿Y ta cuánto, cuánto tardaste en ese juego, tu última partida? ¿Cuánto tiempo te llevó? que debe ser como 40 minutos. 40 minutos, eh, fue un montón. Sí. Uh -huh. tuvo difícil? Hay partidas que jugué, por ejemplo, una hora y media, sí. eso. Hora, hora y media. ¿Y fue difícil la última partida o cómo lo viste vos? No, no fue tan difícil porque la gané uh -huh. la última partida. Pero sí, estuvo complicado porque son chicas que ya saben... Claro. Mucho a inglés también Claro, y ahí se complicó Se complicó un poco, pero bueno, estáis parte También de ir creciendo y e ir aprendiendo eh, ¿Qué te pasa cuando perdes ¿No te gusta? Mm, bueno, cuando pierdo Algunas veces Lloro, bueno, no sé por qué lloro Bueno, me descontrolo uh -huh. Pero cuando pierdo eh, Por ejemplo El primer <risa> puesto Bueno, voy a ganar segundo Así que tengo que estar agradecido Claro, claro. no. Lo importante es competir, es poder tener esa experiencia. Te va a hacer mejor cada vez que jugás y vas a ver que de a poco vas a seguir sí. logrando los objetivos. Vos imagínate, mirá los años que tiene Messi, eh, que es jugador de fútbol, y tardó toda su vida para poder ganar el campeonato del mundo. Sí. Entonces mirá todo lo que le pasó a, ese, a, ese, a él como jugador. Imagínate, falta un montón todavía. Y esas cosas llegan solas. Así que tranquila, tenés que disfrutar cada momento. Sí. Tenés que disfrutarlo. Te mando un beso gigante... Eh, y bueno, vas a ver que todo va a salir lindo para esta vez disfrútalo Bueno, muchas gracias por llamarnos y hacernos entrevistas Que hace mucho que no nos hacían, bueno, desde que volvimos a Paraguay Es verdad, gracias Amparo, y ya te vamos a llamar más seguido, vas a ver Bueno Gracias Bueno, vamos a hablar con papá entonces, vamos a hablar con, con Alberto Gracias Amparo Pérez Bogado, que es una genia, que tiene ocho años que va a estar compitiendo en este caso en San Luis. Eh, y bueno, nada, decirle lo mejor, eh, con ocho añitos, todo lo que falta por recorrer, pero hay que apoyar a los jóvenes, hay que acompañarlos, hay que ayudar a los papás también para que no se vuelvan locos, también porque es una economía poder moverse en toda la República Argentina para ir jugando los campeonatos. Bueno, ahí tiene que estar presente el Estado, sin lugar a dudas, Alberto. Así es. Ojalá, querido. mira eh, te mandamos Bien. un abrazo, eh, Alberto. Eh, bueno, para, le, para... te quería decir una cosita. Sí, dime, dime, te escucho. Este, Mira, hay escuelas de, de ajedrez en Tafí Viejo Sí. Hay escuelas de ajedrez en Montero, en Famaychá sí. En el centro está el Club 64 sobre la avenida Mitre O sea que tienen los padres para llevar a los chicos bien. Que no tengan miedo bien. a los niños y a las niñas Que los lleven a entrenar, que van a tener un montón de beneficios Bien, bien, bien eh, Vos, para Antes de que te vayas, Albert eh, sí. Vos como papá ¿no? ¿Cómo la ves sí. Amparo? Digo, Cuando decís beneficio para el papá que está escuchando al otro lado que desconoce el juego, que desconoce cómo es este este mundo. ¿Qué, qué notas vos sí. en Amparo al, al lado de otros chicos que por ahí no juegan ajedrez? Y mira, Amparo, eh, por ejemplo, en vez de pedirme un celular, el otro día me pidió un globo terráqueo. Eh, hoy se ha levantado porque sí. tenía la duda si África tenía 52 países o 54. Eh... Vos le preguntas, Amparo, eh, el otro día le he hecho una pregunta para que me diga que la respuesta era Bolivia, sí. y le digo qué país, yo pensaba que era difícil para eso, sí. te doy un ejemplo, Te digo qué país eh, empieza con B larga y no tiene salida al mar, y me dice inmediatamente Bolivia y Burundi en África, o sea, sí. me he dicho dos, uno que no conocía, entonces siempre <risa> nos está sorprendiendo con... Con, con cosas así porque mm. ella se interesa, se concentra y, y bueno, uno va viendo esas cosas que te, que te sorprenden. Obviamente que todos los chicos tienen ese nivel de, de poder sorprendernos de una sí. o de otra forma, así como que hay distintos tipos de inteligencia. Mm -hmm. No solamente es inteligente el que sabe resolver ejercicios matemáticos. Claro. Uno cuando por ahí se pone a leer algo de neurociencia te das cuenta que hay inteligencia emocional y muchos tipos de inteligencia. Mm. Lo que no, eh, lo, que noto, y... lo que noto, lo que noto, lo que me, lo mencionás vos, es que quizás otras cosas los duermen a los chicos mentalmente. Los duermen. Eh, los, la, la, tanta pantalla, tanto juego, los lo van durmiendo un poco y bastante. Y por ahí lo que hace sí. la, lo que noto del ajedrez es que despierta otro sector del cerebro. Sí, por ahí mm. también, además de como despertar otro sector y de, de, de el, el, el cerebro es un músculo ¿sí? claro. pero también el cerebro tiene ruido en su parte frontal que con el ajedrez uno aprende a callar esos ruidos claro. eh, entonces como que está funcionando el cerebro a mil por hora con otras cosas y claro, una tablet o un videojuego es súper divertido pero ¿qué pasa? a la hora de estar un niño al frente de un aula, después se aburre claro, claro. porque no tiene ese brillo no tiene esos colores es bastante complejo el tema Uh -huh. inclusive sí, sí. tampoco sabemos que me imagino, sabemos que qué me imagino. Es tan mal y que también le hace claro, que me imagino sí. que también investigaste este tema como papá dice, me, gusta leer, claro, me claro. gusta leer mucho me eh, gusta leer mucho como papá uh -huh. de una epedrecista y como dirigente de un club también este me, me, me estoy interiorizando siempre estoy leyendo y, distintos papers así para saber los avances que hay qué bueno. uno trata de llevar el conocimiento por el por un buen camino, ¿sí? Qué bueno. Estamos hablando con Alberto Pérez Bogado, eh, papá de Amparo, que, la, que, que es un ajedrecista de 8 años que la va a romper en San Luis. Eh, Alberto, bueno, el número es 381-442-6811 para los sponsors que quieran acompañarlo ¿Así? y que quieran eh, preguntar también. ¿Estás en el club enseñando ajedrez también? Eh, sí, en el club 64, que en queda en la avenida Mite, sí. 771. Perfecto. Avenida Mitre, 761. ¿Qué días qué días estás ahí? Nosotros estamos los sábados, a las 10 de la mañana. Bien. Eh, también eh, los días jueves, pero justo ahora estamos por cambiar el día jueves. Uh -huh. eh, son dos días a la semana que tienen clases y también hemos agregado un torneo online para los chicos de la escuela. Perfect. Porque la parte digital hoy en día, la parte online, es muy importante en lo que es el ajedrez. Además, esto, esto ha hecho que los chicos jueguen mucho más uh -huh. y que vengan entrenados de la casa, porque tenemos una particularidad en el club. Nosotros en ese, en esas dos horas que estamos con los chicos no le podemos enseñar todo, claro pero claro. los chicos se entusiasman y van a la casa y ven videos entran a las plataformas digitales, vuelven partido entonces el, el aprendizaje que ves es importantísimo por lo que tienen en la familia. Claro. Si el chico en la primera semana va a la casa y empieza a investigar de ajedrez, ese chico va a seguir a hacer jugando. Y okay. como toda la actividad, los beneficios siempre se ven a, a corto y, y largo plazo. Pero en el tema del ajedrez, el tema de la concentración, tardas un poquito más en que se vean lo, los resultados. Bien, bien. Alberto Pérez, Bogado, te mandamos un abrazo gigante, que salga todo lindo. Y gracias. El eh, Club gracias. 64, entonces está en Avenida eh, Mitre, Mitre 771. 771. Sí. perfecto, querido, te mandamos Los un abrazo Día sábado a las 10 de la mañana, nos sí. esperamos entonces Sábado a 10 de la mañana, un abrazo, gracias por estar con nosotros, sé ¿eh? como siempre Gracias, muy amable por darnos este espacio